Antigua oración rusa por las almas del purgatorio. Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el árbol pierde sus hojas, así nuestra vida se dirige a su fin cada año. La fiesta de la juventud se vuelve vacía la luz de las alegrías se apaga, la edad solitaria se acerca, los amigos se mueren, los parientes parten. ¿Dónde están los afortunados y felices? En silencio están las tumbas, pero las almas están en tus manos. Uno siente las miradas amorosas que provienen del otro mundo. Señor, Sol brillante, reconforta e ilumina los hogares de los difuntos, Señor, que los tiempos amargos de separación desaparezcan. Concédenos el reencuentro feliz en el cielo. Señor, ayúdanos a todos a ser uno contigo. Señor, concédeles a aquellos que que se han ido a dormir la limpieza del niño y el gozo de la juventud y que su vida eterna sea una fiesta de Pascua. Amén. Y finalizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver y escuchar nuestras oraciones. Les invitamos a a compartir, suscribirse, darle like y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios les bendiga.